Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día Donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre se los contamos como primicia Antes de iniciar con nuestras noticias y como siempre, no se les olvide suscribirse Activar la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de todas nuestras noticias Y compartir este canal con sus amigos y familiares para que seamos más los que hagamos parte del cambio Ahora sí, empecemos los jóvenes se manifiestan, ya no aguantan más. Tras una protesta histórica en Venezuela, los estudiantes reclaman en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, territorio vetado por el chavismo. Se realizó una gran marcha que comenzó el pasado 5 de junio y que concluye en Caracas desde varios puntos del país. El objetivo es mostrar el rechazo del gobierno dictatorial y represivo de Nicolás. Fue así como el pasado 5 de junio el Movimiento Estudiantil de Venezuela comenzó una gran movilización desde varios puntos del país, que culminó este jueves en Caracas con el objetivo de mostrar su rechazo al gobierno dictatorial de Nicolás. Esto no es una simple protesta, es una protesta histórica, dado que los jóvenes están reclamando en las inmediaciones del Palacio de Miraflores territorio vetado por el chavismo. Dada la circunstancia, los jóvenes no lo podían hacer solos ya que la represión los tiene contra la pared. Es ahí que la concentración que cuenta con el apoyo del presidente interino Juan Guaidó se celebra bajo el nombre Ruta por Venezuela. Y claro está, no solo están los jóvenes en ella, también participan diversas organizaciones de la sociedad civil que reclaman por la libertad de la nación, el fin de la crisis y una vida digna. Si bien sabemos las marchas en varios países de la región reclaman sus derechos porque de pronto son pocos o la educación es muy básica y exige más, pero aquí en Venezuela lo más precario es que les están quitando el derecho a una educación, al menos de que seas un revolucionario y te adaptes a sus creencias. Por tal motivo se anunció que los estudiantes vamos a ir desde el interior del país hasta Caracas a la ciudad capital y vamos a exigir una vida digna para cada uno de nosotros. Así fueron las palabras de la vocera de las universidades autónomas, Yacel Pérez, durante el encuentro de marzo en el que se anunció la actividad. La gran marcha que culminó hoy duró 19 días. Entre los que cabe destacar en dichas movilizaciones está la Confederación de Estudiantes de Venezuela, que fue la principal asociación que puso manos a la obra a la iniciativa. Terry Villanueva, portavoz de las universidades privadas de Venezuela, en su momento pidió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que estuviera atenta a estas movilizaciones para garantizar que las autoridades venezolanas no les impidieran y que ante todo prevalezcan los derechos a la educación entre otros derechos a la vida y una vida digna además queremos advertirle al gobierno dictatorial chavista y específicamente a Nicolás que si intentan acallarnos o reprimirnos serán ellos los únicos responsables de nuestra integridad así lo dijo Villanueva. El movimiento estudiantil protestó en las inmediaciones del Palacio Miraflores para decirle a la represión que no dejaremos las calles ni alzar nuestra voz hasta recuperar nuestra libertad. Así lo expresó en Twitter la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Los estudiantes no dejaremos las calles. Hoy nos dirigimos a Miraflores para decirle a la represión chavista y a Nicolás que tenemos muchos motivos para luchar por nuestro futuro y el de todos los venezolanos. No dejaremos de alzar nuestra voz. Si nos retrocedemos, 22 años atrás, Venezuela atraviesa, hace más de un lustro, la peor crisis política y económica de su historia moderna, que se expresa en alta inflación y la inmigración de casi 6 millones de personas. Ahora, el gobierno dictatorial de Nicolás culpa de esta situación al bloqueo generado por las sanciones de Estados Unidos y otros países a Venezuela a pesar de que la crisis comenzó muchísimos años antes de que se impusieran las multas económicas que datan en 2017. Si le buscamos lógica, a esto las sanciones impuestas en fechas anteriores se aplicaron exclusivamente a determinados funcionarios y a líderes del chavismo a título particular, sin que éstas afectasen a la economía del país. También el colapso de la petrolera estatal PDVSA, una de las grandes fuentes de riqueza del país durante lustros, comenzó en 2014, tres años antes de que pesaran sobre Venezuela. Sanciones económicas que el señor Nicolás o el señor reaza se basan para decir que la culpa es por las sanciones de los Estados Unidos. Y ahora amigos, así hemos finalizado hoy nuestra noticia, muy importante, como siempre, pues el gobierno de Nicolás buscando excusas de todo lo que ha hecho hasta el momento. Recordemos que nosotros los jóvenes somos los que tenemos en manos el cambio, que salir, manifestarse está muy bien y que no queremos más violencia. Queremos en este caso que se haga justicia y que se acabe la corrupción en Venezuela, en Colombia y en todos los países, principalmente de Latinoamérica. No siendo más, no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Por supuesto, activa la campanita de notificaciones. También compartan este canal con sus amigos y familiares en redes sociales y lo posible a jóvenes. Esta noticia también nos ayuda a reflexionar a que nosotros tendremos que seguir siendo parte del cambio. Hasta una próxima oportunidad y chao, chao.